¿Cómo está? No sé, lo escuché por aquí. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Espera, espera, espera, espera, que no tengo esta mina. Dos? ¡Oh! dos? espera, espera,